Bueno, buenas tardes, vamos a dar inicio a esta actividad acá en el marco de la conferencia de Claxo del FOLEC, que nos propone continuar ¿no? continuar un proceso que venimos haciendo desde hace varios tiempos, bastante tiempo en América Latina, en el marco de la consolidación e institucionalización de las ciencias sociales, que es obviamente tener una mirada crítica de las formas en las cuales evaluamos aquello que hacemos y aquellas trayectorias que, que constituimos. Creo que Claxo ha, en los últimos años tiene una política muy activa, el FOLEC, acá está la profesora Robelli Alma Mater de esta, de esta programática, que creo ha podido juntar, recoger y potenciar muchas de las críticas y discusiones que veníamos dando en distintos lugares. Eh, en el día de hoy, en el marco de, de este foro, que continuará en el día de mañana. Tenemos esta mesa acá en el emblemático auditorio Ho Chi Minh, ¿no? haciendo una especie de guerra de guerrilla a los sistemas de evaluación credencialista. Y nos toca hoy, discutir en este momento, discutir los desafíos de la evaluación en las trayectorias académicas y en los sistemas nacionales de categorización en el contexto de la ciencia abierta e inclusiva. Eh, tenemos un, un lindo panel para discutir y pensar alta, en voz alta acerca de la temática. Ha habido lamentablemente algunas ausencias inesperadas, pero bueno, serán de algún modo eh, sustituidas por un poco más de tiempo y un poco más de, de profundidad en la exposición del resto de los panelistas. En primer lugar voy a presentar a Adrián Alejandro Martínez González, quien junto a Rosauro, Rosaura Ruiz, Van a hacer su presentación, esos son de la Universidad Nacional Autónoma de, de México. Y bueno, si les parece tienen una, tiene una presentación que podemos empezar, 15 minutos. Vamos a hacer la, la siguiente dinámica, 15 minutos cada panelista, 15 minutos de, de comentarios y después abrimos al diálogo, porque claro, estamos en un foro, ¿no? Así que, adelante por favor. Muy buenas tardes, eh, en primer lugar agradecer a Claxo y a FOLEC por la invitación que nos hicieron, eh, la verdad es que es un gusto eh, participar en este congreso internacional. ¿sí? Eh, me corresponde pues, hablar sobre eh, eh, los desafíos de la evaluación en las trayectorias académicas, ¿sí? de los investigadores. Eh, esta ponencia pues, es elaborada en equipo con, por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, aquí presente, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la doctora Alma Herrera Márquez, directora del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México y un servidor. Bien, desde el primer foro latinoamericano sobre evaluación científica, eh, iniciativa realizada en CLACSO, eh, entre Claxo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en noviembre de 2019, se evidenció la necesidad de contar con una evaluación responsable basada en indicadores reales y ajustados a los diversos contextos científicos de la región latinoamericana y el Caribe. Así como el reconocimiento de que, no solo y no siempre, únicamente la evaluación cuantitativa sirve para realizar buenas prácticas de evaluación, pues hay que desarrollar e integrar un sistema de evaluación mixta. Cuantitativa pero mucho más cualitativa, que busque la relevancia y pertinencia social de las investigaciones y que vaya más allá de la comunidad científica, con apertura hacia la diversidad de cada cultura y sociedad. En los países en donde las instituciones de educación superior desarrollan tareas de investigación y difusión. En este sentido, en el ámbito de la ciencia abierta, es evidente que se requiere establecer alianzas con las instituciones de ciencia y tecnología, con instituciones de educación superior, con organismos no gubernamentales y con organismos acreditadores, para repensar no únicamente en cuanto a los productos y alcances de las investigaciones, sino en torno a la pregunta de quién o quiénes las realizan y sus motivaciones. Pues esto está directamente vinculado con las trayectorias académicas de las y los investigadores, así como de los grupos de trabajo de los cuales forman parte. La evaluación es una herramienta indispensable para la mejora continua de cualquier objeto evaluado. En este caso, nos corresponde hablar de los hacedores de las tareas de investigación ha tenido desde siempre la evaluación en ellos un enfoque mucho más cuantitativo y ha estado asociada a la remuneración económica. Esto en razón del número de veces que se han citado trabajos del autor o en otros trabajos de investigación, lo cual posibilita una ganancia económica y favorece el ascenso al buen posicionamiento del autor en los sistemas nacionales de investigación. Desafortunadamente, en el contexto de la ciencia abierta, ha estado asociada con la problemática de la mercantilización del conocimiento, y los usos y abusos del factor o índice de impacto de las revistas, evidenciando los problemas que puede traer el uso eh, inadecuado de este factor y los estímulos asociados a las publicaciones. Hasta aquí parecería que conciliar el discurso de fondo de la evaluación de las trayectorias Sí. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, el uso inadecuado de este factor, hasta aquí parecería que conciliar el discurso de fondo de la evaluación de las trayectorias académicas dentro de los sistemas de categorización de la ciencia abierta, es un reto mayúsculo, pues por un lado se encuentra la inminente necesidad, de avanzar hacia un enfoque de la ciencia para el beneficio social sin fines de lucro. Y por otro lado, el vínculo entre la producción científica y las recompensas y beneficios económicos que se pueden obtener de ella. Sin embargo, como se ha planteado en varias ocasiones en los diversos foros latinoamericanos, en todo caso se requiere generar criterios de evaluación objetivos para las y los investigadores que producen documentos de acceso abierto y que participan en la creación de marcos normativos que regulan a la ciencia abierta, pugnando a su vez por procesos de evaluación transparentes. Otro de los mayores, yo diría, desafíos que se presentan en la evaluación de las trayectorias académicas en los sistemas de categorización es la omisión del factor de impacto. Pues generalmente este indicador de antaño considerado en diversos países ha representado un trampolín de crecimiento profesional para muchas y muchos investigadores, pero también ha generado prácticas inadecuadas y en ocasiones perversas respecto a las políticas de financiamiento de proyectos de investigación y ha contribuido a acrecentar la discriminación económica para el acceso al conocimiento, pues las revistas y los autores de trabajos de investigación obtienen por medio del factor de impacto un posicionamiento trascendente que generalmente finaliza en determinado grado de prestigio. Además, estos medios de publicación generalmente llegan a condicionar el acceso a la información o a través de una suscripción o bien a solicitar un pago para poder publicar algún trabajo de investigación. En este sentido, es necesario pensar en generar indicadores mucho más centrados en la relevancia y pertinencia social de la producción científica, a partir de una revisión exhaustiva de las diversas políticas de ingresos económicos basados en este factor. Todo esto sin olvidar que la evaluación como una práctica sistemática para el perfeccionamiento de cualquier actividad, ya sea docente o de investigación, debe contar siempre con los principios de validez, de confiabilidad, de justicia y factibilidad. Por otro lado, recordemos que la mayoría de la producción científica en ciencia abierta se da dentro de las instituciones de educación superior. Entonces, una forma de combatir estas prácticas es creando programas para el sostenimiento de repositorios y editoriales universitarias para después incluir la valoración de la participación de las y los investigadores, a fin de obtener el mayor beneficio posible de ellos para sostener la investigación y producción científica en pro de la sociedad. Redondeando esta batería de desafíos, es importante resaltar que un aspecto imprescindible como indicador para la valoración de las trayectorias de las y los investigadores debería ser la cooperación para generar investigaciones que desde la inter y transdisciplina resuelvan diversas problemáticas locales, regionales y globales. Esto implica valorar la disposición para el trabajo en equipo y las diversas actividades de colaboración que se desarrollen para dar continuidad a los proyectos o bien iniciarlos. Para esto se sugiere que a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, se consideren como un compromiso de colaboración, porque se ha avanzado mucho en décadas, se ha llegado a este acuerdo de estos objetivos, y como directrices para la evaluación del trabajo desarrollado por las instituciones de educación superior, que como ya dijimos, son los espacios en donde se produce la mayor cantidad de trabajos de investigación en la ciencia abierta. Se propone un modelo un modelo para atender estos desafíos, que no es el único. Tenemos que considerar también la libertad en investigación, pero este modelo de evaluación de la efectividad de las instituciones de educación superior se parte de estos objetivos de desarrollo sustentable en coherencia con los planes nacionales de desarrollo de los distintos países de América Latina y el Caribe. Y se consideran los programas sectoriales, eh, está este modelo, que no es un modelo teórico, sino se ha puesto ya también en práctica, está centrado en cinco elementos, la gestión o administración, los insumos, recursos, procesos, productos y el impacto sustentable. De esta manera, habría que valorar en la trayectoria de las y los investigadores el grado de consideración también de estos objetivos para el desarrollo de sus investigaciones. En cuanto a los insumos y recursos que utilizan, eh, los ejes y líneas de investigación eh, que plantean y la calidad, por supuesto, del contenido de la investigación, los, de los productos generados como resultado de ella. Evaluar, por ejemplo, tenemos algún, algún eh, ejemplo para hablar sobre la pertinencia de las investigaciones que se planean. Eh, por ejemplo, se pueden generar indicadores que respondan a las siguientes preguntas. ¿En qué medida los investigadores, las investigadoras, responden a las necesidades del contexto local, nacional e internacional? Otra pregunta puede ser sobre cómo los investigadores responden a temáticas emergentes como la que vivimos ahora en el COVID, que fue una respuesta, en, eh, la verdad, extraordinaria haber producido en tan poco tiempo las vacunas que, de, de que ahora disponemos. Eh, ¿Qué recurso y qué criterios se utilizan en las IES para el financiamiento de la investigación? Eso para valorar la pertinencia. También en cuanto al impacto o los resultados de la investigación, se pueden generar también indicadores que respondan a estas preguntas. ¿Cuáles son los impactos de los resultados de proyectos de investigación en el entorno? ¿Cómo se aplican los resultados de proyectos de la investigación? cómo se difunden y divulgan los resultados de la investigación en su entorno. Eh, en conclusión, y para terminar, si se enfrentan o si enfrentamos más bien adecuadamente estos desafíos de manera integral, generando indicadores específicos, precisos, puntuales, invariablemente, tendremos un impacto positivo en la trayectoria académica de las y los investigadores, sobre todo en el ámbito de la ciencia abierta, así como en el compromiso social con el cual las y los investigadores llevan a cabo proyectos viables y útiles, pues mucha de la producción científica parte de la buena disposición y una auténtica preocupación por el bienestar social para solucionar las diversas problemáticas que enfrenta América Latina, el Caribe y yo diría el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Adrián, bueno le doy la palabra a Judith eh, Sur, quien es de Udelar, de la Universidad de la República de Uruguay. Muchas gracias. No me presta el, el aparatito y que no me equivoque. ¿Okay? Bueno, eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Foleca, Claxo. Y para una uruguaya, la oportunidad de venir a México siempre, siempre, siempre se agradece. Eh, la idea es, bueno, cómo se construyen, cómo se evalúan las trayectorias académicas. Y nos vamos a referir a los que trabajan en instituciones de educación superior y lo vamos a hacer por una razón eh, particular, porque... Hay trayectorias que se miden por los sistemas nacionales de, de investigación, los, sistemas, los SNI, y hay trayectorias que se miden en las universidades, y no son lo mismo, porque los SNI miden fundamentalmente investigación y eventualmente formación de posgrado, pero en las universidades hay que enseñarle a la gente, hay que enseñar a nivel de grado. Y entonces las tensiones, las esquizofrenias que se producen entre las trayectorias medidas fundamentalmente por la actividad de investigación y las trayectorias integrales, que son a las que nos ocupamos, casi todos los investigadores en América Latina, producen problemas que, digamos, deberían ser atendidos. Ahora bien, esto tiene que ver con el hecho de que hay una suerte de trasvase de los, de los SNI a las universidades. Los docentes universitarios que somos integrales, hacemos desde la reforma de Córdoba, se supone, enseñanza, investigación y extensión en realidad en nuestras trayectorias, en vez de tener una medida integral, tenemos una medida sesgada hacia fundamentalmente la investigación. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es más importante la investigación que el conjunto de las tareas a las cuales nos tenemos que, que... De dedicar. Bueno, en parte eso se debe a que en alguna medida es más fácil medir calidad o cantidad en investigación que en enseñanza de grado y todavía más en extensión. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Bueno, eso tiene consecuencias muy significativas sobre el conjunto de las trayectorias académicas, sobre las formas de medir y bueno. De alguna manera quería situar lo que, de lo que voy a hablar sobre las trayectorias académicas en este contexto eh, particular. Ahora bien, todos sabemos que la evaluación es en el fondo mucho más un sistema de señales que un sistema de premios y castigos. A través de criterios actúa, indicando qué es lo que hay que hacer para ingresar a una trayectoria académica, para permanecer en ella y para progresar. Particularmente en la función de investigación. Esto me parece que es fundamental porque es una responsabilidad enorme. Si evaluar fuera solamente saber si el dinero que te dimos lo usaste bien o mal, sería una cuestión relativamente simple. Pero si evaluar significa decirle a las jóvenes y a la, a jóvenes y a la gente joven qué es lo que tiene que hacer, bueno, entonces la responsabilidad es muchísimo mayor porque tiene que ver con el futuro, no con el pasado. Esos criterios tendrían que permitir apreciar fundamentalmente, en el caso de la investigación, los esfuerzos académicos realizados, la calidad de los resultados obtenidos y su impacto en diversas dimensiones. Y cuando digo los esfuerzos académicos, no lo digo gratis, porque se suelen medir productos, se suelen medir resultados, sin medir esfuerzos, y los esfuerzos también se tienen que medir porque no es lo mismo agregar un ladrillo en un rascacielo que cavar cimientos en una nueva, nueva línea de trabajo. Es decir, hay que apreciar cualitativamente el esfuerzo y no solamente el resultado, lo cual por supuesto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero hay que decirlo. Ay, perdón, ahora voy al de arriba, ¿no? Sí, los sistemas de evaluación actuales, Prevalecientes subsumen en términos generales esos tres aspectos. Sí, ah, perdón, perdón, perdón. Este, subsumen esos tres aspectos en un indicador privilegiado, el famoso factor H de la revista, que es una cosa que a uno le da mucho fastidio que científicos que tendrían que saber que el factor H no sirve absolutamente para nada en la medición de la calidad del trabajo individual, sin embargo, lo siguen usando. No sé si ustedes recuerdan, hay un libro maravilloso de Louis Mumford que se llama Técnicas y Civilización. En ese libro hay un gran capítulo que se llama Preparación Cultural y dentro de él hay un subcapítulo que se llama El monasterio y el reloj. Y allí Louis Mumford dice, los hombres empezaron contando números y a poco andar solo los números contaron. Eso es algo que realmente nos está pasando con la evaluación académica. Quisiera hablar un poquito de algo que todos ustedes saben, pero muy rápidamente pasar por cuáles son las consecuencias, por una parte, y por qué tiene tanta resiliencia cuando todos sabemos que es malo y sin embargo sigue ahí, porque ese es el gran desafío. Entonces, algunas consecuencias que son todas ellas objetivas. Hay sustitución de objetivos, es decir, yo publicar más, pasa a ser el objetivo final y no hacer buena ciencia. Hay malas prácticas aumentativas, todas las conocemos, el salami paper, corte usted un, un paper en 10, las cooperativas de firmas, to todo lo que ya sabemos. También hay una terrible preferencia por el corto plazo, por lo tanto hay una gran aversión al riesgo, además eso da lugar hay inadecuaciones indisciplinares, lo cual en el caso de la economía es extraordinariamente patente. Hay ansiedad, la gente no hace ciencia tranquila, la gente está nerviosa, está angustiada. ¿Cuántos papers en inglés tengo para mi próxima evaluación? Es, es un disparate, pero así funciona. Por supuesto, hay sesgo de género. El sistema actual de evaluación es un sistema anti-mujer, claramente, y también... Hay un sesgo anti-interdisciplina. Anti anti Con la interdisciplina pasa una cosa extraordinaria. Todo el mundo dice que es maravillosa, todo el mundo dice que es fantástica, que sin interdisciplina no se puede hacer ciencia. Cuando llega la evaluación de la interdisciplina, la matan. ¿Por qué? Bueno, forma parte de esta, de, de, del desafío. Hay sesgos temáticos antisur, eso lo sabemos todos. Yo recuerdo una anécdota de un investigador mexicano que planteaba los términos así. Yo investigo en maíz a 2.000 metros de altura. Eso le interesa a los mexicanos y a nadie más. Tengo que elegir entre seguir siendo investigadora en el sistema o investigar algo que a México le importa. Nunca me olvidé del planteo del dilema. Hay un sesgo antisur. Y hay un desestímulo al trabajo que requiere mediaciones cognitivas. No todo es sentarse como investigador en su silla y trabajar. Hay que trabajar con otros, pero para trabajar con otros hay que dialogar con otros. Para dialogar con otros... Hay que aprender su idioma y el otro tiene que aprender el de nosotros. Las mediaciones cognitivas son cosas complejas y claramente una evaluación orientada al corto plazo desestimula esas mediaciones que son imprescindibles para que la investigación se oriente a la inclusión social y a los problemas a los cuales todos queremos que se oriente. ¿Y por qué, por qué es tan difícil cambiar? En primer lugar, los números son una garantía de objetividad. Hay un libro extraordinario que se llama Trust in Numbers y que vale la pena porque es un análisis fino de por qué le creemos tanto a los números. No siempre fue así, pero es un trazo que nos acompaña. Es falso, es perfectamente fácil mentir con números. Eso la gente que sabe de números lo sabe. Pero los que no saben tanto de números tienen una suerte de fetichismo del número que hace que si el número dijo, está bien. Hay también un tema importante que es la uniformidad como garante de comparabilidad de varias cosas. Entonces, los que medimos en exactas y naturales lo medimos en ciencias sociales, lo medimos en humanidades, somos todos más o menos lo mismo, todos hacemos ciencia, si es buena ciencia tiene que dar tal resultado, si es ciencia mediocre va a dar tal resultado, es un problema. Tenemos un disciplinamiento clarísimo a través de premios y castigos. Somos perros de Pavlov. Y cada vez más los investigadores somos perros de Pablo. Hay también un problema de convergencia hacia metas institucionales. El problema de los rankings nos ha cambiado la vida. El primer ranking apareció en el año 2003. En este momento, perdón por la, por la pequeña digresión, Macron, en Francia, puso como ministra de Educación a la persona que logró por primera vez meter a una universidad francesa en el ranking de las primeras 100. Y la razón por la cual la puso es esa. Alemania cambió su sistema de educación superior porque en determinado momento Alemania no tenía ninguna universidad en un ranking y eso era considerado una cuestión... Bueno, hay una australiana que escribe sobre estas cosas que es extraordinaria y que muestra hasta qué punto este asunto de los rankings, que está pensado para otra cosa, ha terminado influyendo en los sistemas de, de evaluación y colaborando a su resiliencia. Y en el sur no nos equivoquemos, parecernos al norte es un factor absolutamente central que en parte colabora y también hay una cosa que es muy importante. Cualquier cosa que no sea medir un numerito da más trabajo. Y cuando somos centenares de miles que tenemos que ser evaluados y evaluar, la facilidad es un factor que dicen, y bueno, si todo sería mejor hacerlo de otra manera, pero no tenemos tiempo. Entonces, no nos olvidemos de eso. Evaluación y ciencia inclusiva. Yo quisiera realmente hablar de ciencia inclusiva. ¿Y qué es la ciencia inclusiva? La podemos definir de muchas maneras, pero supongamos que decimos que la ciencia inclusiva es aquella que tiene agendas que incorporan problemas derivados de situaciones de exclusión social. Y un objetivo central, entonces, de la ciencia inclusiva es legitimar los procesos de construcción de problemas, la búsqueda de soluciones seguramente heterodoxas y los tiempos que implican. Ahora bien, ¿qué tipo de desafío enfrenta una evaluación que se oriente hacia una ciencia inclusiva así definida? En primer lugar, tenemos problemas ideológicos. El concepto de objetividad. No voy a entrar en detalles, porque creo que estamos en, en, entre gente que nos entendemos. Objetivos institucionales, algunas instituciones van para ahí, otras no van para ahí. Aquí aspiramos quienes trabajamos académicamente en el sur con respecto al mundo? Catch up or not catch up en el régimen hegemónico de prestigio. Es un problema muy serio, este, un desafío ideológico importante. Tenemos también un problema de acción colectiva que es la dificultad enorme de alcanzar consensos en la comunidad académica que está profundamente dividida. Y esta no es una división entre humanidades y exactas y naturales, está dividida al interior de exactas y naturales y está dividida al interior de las humanidades. No hay acuerdos y esto hay que tenerlo en cuenta. Y también el problema práctico que ya fue dicho varias veces en este foro, proponer alternativas que den garantías de seriedad académica y que no complejicen demasiado la tarea de evaluación. Y entonces, esos son algunos de los desafíos, y me voy a, ahora me voy a dedicar, a, en tres, las tres últimas slides, a hablar de, y bueno, cómo los podemos enfrentar, qué estrategias podemos desarrollar. Lo primero que voy a contar es una cosa que pasó en el Uruguay, en mi universidad. Cambió el estatuto del personal docente, y de repente se prohibió evaluar a través de números. No se pueden poner números, se pueden tener criterios. Calidad de la evaluación, este, calidad de esto, calidad de lo otro, hizo esto, hizo lo otro, pero no se puede poner un punto entre 1 y 10. No se pueden poner más números, está prohibido. Entonces, abrirle paso a lo cualitativo, y les voy a... esto es textual. El informe de la comisión asesora en el, caso de una aspiración, ay, perdón, en el caso de una aspiración debe consistir en una evaluación cualitativa y comparativa de los méritos de cada aspirante que asesore debidamente al órgano correspondiente mediante una justificación clara que permita tomar una decisión. Hay que escribir, hay que leer, hay que escribir, hay que evaluar, hay que pensar. En la evaluación de la actividad docente se debe considerar en forma cualitativa e integral el desempeño del docente en el cumplimiento de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Se acabó la preeminencia de la investigación. En la letra, pero es fundamental que esté en la letra, porque si no está, hay que pelear para que esté en la letra y después hay que pelear para que la letra se cumpla. Las narrativas pasan a tener peso. Hay cuatro países en este momento en el mundo que están desarrollando el concepto de currículum vitae por narrativas. Irlanda, Inglaterra, Holanda y Austria, creo. Eh, eh, eh, es, es interesantísimo. Al que le interese, recomiendo que ponga en Google CV, narrative CV para ver de qué estamos hablando. Es otra manera de contar lo que uno hace que le abre espacios justamente a contar los esfuerzos, a dar cuenta de las dificultades, no alcanza con decir y no, este, fui mamá y entonces no o oh, no, mi papá se enfermó y lo tuve que cuidar. Eso por supuesto está incorporado ya a nuestros sistemas de evaluación. Es una cosa mucho más cualitativa. Segunda estrategia, si logro que esto pase, sí. Desuniformizar trayectorias individuales a lo largo del tiempo. Lo decía muy bien alguien en el foro anterior. Uno puede en estos cinco años sembrar y en los próximos cinco cosechar, pero si me matan estos primeros cinco años porque sembré, no. Entonces, desuniformizar, exigir cada cinco años el mismo tipo de cosa es fundamental. Diversificar los formatos legitimados de presentación de resultados. ¿Y cómo se legitima de forma sólida un formato no académico? Y les, y, les, y les cuento los problemas que tienen los ingenieros. Los ingenieros latinoamericanos que resuelven problemas de manera heterodoxa que ya fueron resueltos de forma ortodoxa, y alguien les dice, pero no estás haciendo nada nuevo, profundo error, estás haciendo algo profundamente nuevo, estás resolviendo de manera distinta un problema y por lo tanto lo estás resolviendo para el actor para el cual aquello ortodoxo no era una solución. Pero entonces hay que pensar cómo eso se hace. Promover discusiones colectivas sobre excelencia académica y cómo apreciarla de forma objetiva. Por ejemplo, ¿debe el contexto tomarse en cuenta o no? Por supuesto que nosotros decimos que sí. ¿Cómo se hace bien? Asociar explícitamente objetivos institucionales a cómo y qué se evalúa. Si la universidad dice que queremos inclusión social, entonces la evaluación debe valorar a la gente que trabaja orientada a la inclusión social. Porque a esa gente le va a llevar mucho más tiempo obtener resultados que a la otra deslegitiminar prácticas de evaluación que castigan orientaciones dirigidas a objetivos institucionales declarados, como por ejemplo, servir directamente a la sociedad a través de la investigación. Es muy lindo en el discurso, pero después, concretamente, en la evaluación se suele castigar y eso lleva a desuniformizar. Pero, ¿quiénes son los actores colectivos en el ámbito académico dispuestos a llevar esto a cabo? ¿Y qué piensan los jóvenes? Porque esto o es objeto de consenso o no va a caminar. Y la construcción de consenso va a ser muy difícil. Y por último, y esta es mi última slide, la ciencia abierta e inclusiva requiere transformar los sistemas de evaluación, pero primero hay que estimularla. ¿Estamos estimulando bien? ¿Estamos estimulando bien la ciencia abierta? ¿Estamos estimulando bien la ciencia inclusiva? Y de cómo se promueven depende la posibilidad de transformar legitimadamente los sistemas de evaluación. Y lo más importante, entonces, es que una estrategia plausible es trabajar en el corto plazo apoyando la emergencia de investigación inclusiva, atendiendo su especificidad y abrirle camino a nuevas formas de evaluación que derramen desde la evaluación de la ciencia inclusiva al conjunto de la ciencia. Es una posibilidad. Para ser ciencia inclusiva hay que desenterrar problemas. Nosotros no sabemos cuáles son los problemas de los excluidos, tenemos que ir, tenemos que hablar, tenemos que desenterrarlos y traducirlos, eso exige tiempo. Resolverlos de otra manera, resolverlos de forma heterodoxa en el sur para que haya inclusión, Bueno, exige exactamente eso, exige heterodoxia. Y la evaluación debe reconocer la dedicación la a desenterrar problemas y premiar la heterodoxia. Y acá llega COVID-19. Acá la compañera argentina que habló antes, los colegas de México hablaron de qué pasó con la comunidad científica cuando llegó el COVID. Yo no les puedo decir lo que fue el Uruguay. Yo a eso le llamo la emergencia de una voluntad colectiva extraordinaria. Toda la comunidad científica se puso el COVID al hombro, dejó de lado todo, dejó de lado los estudios de posgrado, dejó de lado las agendas clásicas, todo el mundo se puso a trabajar en COVID haciendo cosas extraordinarias. Y en el Uruguay... Nunca la sociedad quiso tanto a la ciencia auténticamente como durante el COVID. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Qué aprendimos de los que perdieron el tiempo ayudando a la sociedad con kits de diagnósticos, con diseño de, de cositas para sacar muestras, con diseño de qué vamos a hacer con ellos, ¿los vamos a castigar porque no tienen papers? ¿Y por qué no aprendemos de eso y lo, lo llevamos para más adelante? Así puede con perseverancia construirse una articulación virtuosa entre evaluación y ciencia inclusiva. Es posible, va a dar mucho trabajo, pero a mí no me queda ninguna duda de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Le damos paso acá a nuestra comentarista, Marisol Silva Alaya, de la Universidad Iberoamericana de México. Muchas gracias, Julián. Y bueno, también agradezco, también lo que ya se ha dicho, lo reitero, la organización en claxo de esta posibilidad de diálogo sobre la evaluación eh, de la producción académica y por supuesto agradezco también a mis colegas en la mesa sus exposiciones. Eh, yo retomo algunos puntos de lo que se ha, eh, de lo que han presentado, que me ha parecido muy sugerente, eh, los puntos que se han colocado sobre la mesa, y eh, poniéndolo también, digamos, en contexto de, de algunas preocupaciones de lo que tiene que ver con mi propio trabajo. Eh, yo soy directora de investigación y posgrado de la universidad en la que trabajo y me toca la labor de evaluar la producción académica y definir ciertas políticas institucionales de evaluación y de producción. Entonces, para mí es un tema fundamental. Eh, primero que todo, quería destacar lo acertado que me parece el título de estas jornadas, acerca de la reflexión sobre la evaluación de la trayectoria, que me parece acertado porque es mucho más amplio que solamente evaluar la productividad, que es justamente eh, el tema en el que se generan una serie de confusiones, de tensiones y de problemas. Entonces, eh, en eso coincido con algunas de las cosas que se han señalado el día de hoy y a lo largo de, de estas jornadas de Claxo, pero que se ha señalado acerca de trayectorias diferenciadas, y reconocer justamente la diversidad de las trayectorias. Eh, es interesante eh, que aquí están participando aquí, por supuesto, muchos países de América Latina, eh, particularmente Uruguay, eh, que nos puedes contar de esto, pero solemos evaluar de la misma manera la trayectoria emergente de una mujer recién graduada de doctorado, madre de dos hijos… Que a un académico es ni y se le es ni uno, es ni dos, es ni tres, y se le pide lo mismo. Entonces, creo que desde allí colocar el concepto de evaluación de trayectoria me parece profundamente justo y manda una señal de lo que deberíamos estar produciendo y empujando desde los sistemas en los que nos toca participar. Reconocer las trayectorias diferentes, diversas, diferenciadas. Y no solamente, y por supuesto coincido con lo que dice Judith, de los momentos de mayor producción y en los momentos en los que siembras para después cosechar, no es el trabajo científico, académico, eh, digamos parejo en todos sus momentos, pero tampoco es igual eh, el desempeño y el trabajo productivo a diferentes edades, en diferentes momentos… Y, eh, y todo el tema de diversidades en México, por ejemplo, necesitamos reconocer las diferencias que hay territoriales entre el centro y la periferia, las diferencias que hay de género en la producción, las diferencias también por eh, origen, origen social, hablemos de las dificultades que enfrentan quienes provienen de pueblos originarios que no son suficientemente reconocidos como trabajo científico. Entonces, hay una serie de factores que entran en el tema de trayectorias, y que tendrían que tomarse en cuenta justamente para poder avanzar a lo que nos proponemos y de lo que se trata esta, la reflexión en esta jornada, justamente de la construcción de un sistema eh, más justo, más pertinente y también eh, basado en el derecho al disfrute de los beneficios de la ciencia, de la ciencia ampliamente entendida, una ciencia abierta, una ciencia incluyente. Entonces, desde ese punto me parece que allí eh, nos da ya una pista de elementos a considerar en la construcción de estos sistemas renovados. Creo que hay una total coincidencia, una, un total acuerdo sobre la necesidad de renovar o yo diría de recrear los sistemas de evaluación de trayectorias académicas. Me parece importante la preocupación que coloca Judith acerca de no solamente pensar la academia desde la investigación, aunque es verdad que eh, hemos centrado este asunto en el análisis de la investigación, el análisis en la evaluación de la producción científica y de la investigación, pero desde las universidades es innegable que eh, combinamos todas las funciones sustantivas de una universidad, investigación, docencia y extensión, como lo has llamado tú, vinculación, difusión, como también se llama en otros contextos. Entonces, esos son elementos que me parece que son útiles para esa recreación. Otro elemento del que se ha colocado en la idea de pensar la recreación de este sistema, es eh, la pertinencia social del trabajo científico. De manera particular, para el trabajo que venimos empujando en la Universidad Iberoamericana, hemos definido que la, la hemos llamado así, la investigación con sello Ibero, es una investigación que evidentemente está basada en calidad, pero se complementa con otros dos elementos importantes en el trinomio de lo que hemos llamado investigación con sello Ibero, calidad, pertinencia e incidencia social. Y la verdad ha sido un, un espacio de debate muy interesante eh, acerca de qué podemos entender por pertinencia social y qué podemos entender por incidencia social. Eh, estamos en esas, no es un, un problema ...completamente resuelto y sin embargo tenemos avances importantes... ...reconociendo pues la misión institucional de la universidad... ...y sobre todo de, reconociendo también, ya lo mencionabas eh, Adrián... ...en tu primera intervención, sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Es, son objetivos que están basados en la justicia planetaria y humana... ...y entonces lo que estamos diciendo desde la universidad es... ...todos estamos llamados a reconocer la importancia de la pertinencia social... ...de la investigación... Y no es de cualquier sociedad, es de una sociedad que se hace cargo responsablemente del deterioro socioambiental en el que estamos viviendo y en ese sentido están llamadas todas las disciplinas a entrar en esta discusión. Y pongo este punto de una manera tan enfática porque cuando hablamos de pertinencia social y de incidencia social, hay disciplinas que se sienten excluidas. Entonces, los astrofísicos de la universidad me preguntan, bueno, pero… ¿qué tengo que llenar en este pedazo de protocolo donde me dices que justifique la pertinencia y la incidencia social de eh, el, la observación del, del universo o del estudio del universo? ¿O que puedo llenar aquí? Yo que tengo un proyecto súper importante en el acelerador de partículas y soy una de las pocas científicas mujeres a nivel mundial que participo en estos proyectos. ¿Cómo justifico eh, la pertinencia y la incidencia social de este proyecto?, y justamente desde allí empieza el gran desafío de co-construir eh, significados compartidos y sobre todo sensibilizar en la conciencia de que no podemos hoy por hoy con la, el planeta en el, en el estado en el que lo tenemos sentirnos excluidos de, una agenda, de la construcción de una agenda tan importante como esta, de la que depende todo y cualquier conocimiento científico tendría que poder abonar. en este sentido. Claro está, vienen las discusiones, eh, qué tan inmediato puede ser el impacto, y entran las tensiones, porque yo creo que hay acuerdo, no he encontrado desacuerdo, por lo menos en los ambientes en los que me muevo, son pocos, eh, acerca de que sí, bien por la ciencia abierta, bien por una ciencia con pertinencia social, ok, el asunto son los cómo, entonces me dice, bueno, yo… ¿voy a tener recursos para el proyecto de observación de, de las estrellas o ya no voy a tener porque esto no es pertinente socialmente? Allí es cuando a nivel institucional, pero también a nivel gubernamental, digamos a nivel de políticas estatales, es cuando vienen estas preguntas. Entran las tensiones entre con, eh, ciencia básica y ciencia aplicada, entran las tensiones entre las disciplinas, también se señalaba aquí entre las matemáticas, la filosofía, que a veces se unen en este mismo sentimiento de exclusión, y que pareciera que solamente las ciencias sociales serían las que podrían estar llamadas a un tema como este. Entonces, un, un discurso que pretende ser incluyente termina siendo en alguna medida percibido de una manera excluyente y el trabajo de co-construir sentidos colectivos me parece que es eh, una de las vías para poder ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos empujar. Eh, Digamos, hablando de estos temas de pertinencia, de incidencia social y de las tensiones, allí eh, me parece que serían estos algunos de los comentarios que me gustaría compartir desde la propia experiencia que me ha, me ha tocado en diferentes eh, eh, espacios. No puedo dejar de decir, yo provengo de una universidad jesuita, una universidad particular, y entonces en este momento en México también entra en juego si el conocimiento es público o es privado, si el conocimiento que genera una académica como yo, que soy esnido, que trabajo, doy clases, eh, dirijo tesis aquí en universidades públicas, en universidades privadas y también en otros países latinoamericanos, eh, tengo derecho a ser reconocida como científica o no por la adscripción eh, que yo tengo, que fue la universidad en la que pude conseguir trabajo, cosa de la que me siento afortunada. Pero ahora en México también se da dentro del de tema de ciencia abierta, de derecho a los beneficios de, de, la, de, de la ciencia, sí, una persona que trabaja en una universidad privada también puede ser considerada en el mismo estatus, y se está abriendo una discusión acerca de que pareciera que todo lo que se hace en una universidad privada es un conocimiento mercantilista y también privatizado. Mi tema de estudio, por ejemplo, es la justicia social en educación superior, particularmente trabajo temas de equidad y de primer año universitario, con todas las dificultades que implica y que, bueno, quienes trabajan en esos temas, por ejemplo, en Argentina hay bastante trabajo acerca de esto vemos que es una problemática compartida. Yo ese conocimiento no lo vendo, ese conocimiento es un conocimiento público, para mí es un bien público y sin embargo hoy también es otro tema que se introduce dentro del tema de ciencia abierta, si las diferentes adscripciones tendrían algún impacto negativo para ser considerado o no dentro de este ecosistema científico. Temas que, que están en la agenda y que me parece que son los que hay que atender, porque en el discurso algunas eh, definiciones parecen impecables, el problema es llevarlas a la práctica, creo que ahí están los grandes desafíos, en este sentido también un poco lo que se decía, construir nuevos modelos, modelos eh, que, digamos, logren sortear las dificultades propias de esa esquizofrenia de la que se hablaba, también comparto esta visión, la esquizofrenia entre te piden trabajo colectivo, pero te evalúan de manera individual, si eres primer autor va, si no eres primer autor no va, si estás en tercer lugar ya ni se diga, si eres un estudiante eh, o eres un posgraduado que está colaborando pues prácticamente no tienes puntos y allí también el tema de la trayectoria vuelve a colocarse porque eh, hay quienes tienen desventajas en este proceso de producción de conocimiento de generación de conocimiento lo mismo reitero sobre la interdisciplina sobre la transdisciplina es un llamado pero es un llamado discursivo porque esto atraviesa las condiciones de producción y no solamente se trata de diseñar un modelo de evaluación tendríamos que en paralelo diseñar una nueva manera de empujar el trabajo científico en nuestras instituciones, lo que tiene que ver con la producción y posteriormente la evaluación. No podemos tener sistemas eh, paralelos de planeación del trabajo científico y por otro lado de evaluación de ese, de ese propio proceso con criterios que son distintos. Y esto es lo que nos hace sí caer en la esquizofrenia de quienes queremos hacer transdisciplinariedad y trabajo digamos, socialmente comprometido y al mismo tiempo tienes que tratar de publicar en Q1 y entonces tienes cinco canales a la vez para no quedarte fuera, porque de alguna manera estar en el debate, estar en la agenda pasa por responder a esas exigencias. Entonces termina siendo una exigencia muy desgastante que algunas personas están en mejores condiciones de sacar adelante que otras y siempre hay quienes tienen desventajas y quedan perdiendo en esta carrera. Entonces, para cerrar, eh, sobre los desafíos, comparto aquí lo que se ha dicho, creo que en la evaluación y en la producción de una ciencia abierta, que no solamente es acceso abierto al conocimiento, sino que es desde la producción colaborativa, la evaluación abierta y la comunicación, no solamente en estas revistas de alto impacto, que ya se han criticado y que no voy a repetir, sino también para favorecer lo que se ha llamado en México, y eso me parece que ha sido un acierto del CONACYT en México, la apropiación social del conocimiento… Eh, ver esto como un sistema, producción, evaluación, difusión, distribución, creo que tenemos que, para hacer honor al tema de las trayectorias, empujar fuertemente acciones afirmativas, acciones afirmativas que reconozcan las diversidades y que potencien la producción y el desarrollo de todas las personas, mujeres, hombres y todas las diversidades en este tema, que creo que tenemos que ya empezar a construir y probar, ya no podemos seguir diciendo eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo, creo que ya hay que construir y probar realmente. Eh, eso estamos esperando, por ejemplo, en el sistema mexicano, eh, se anunció un cambio en el sistema de evaluación, pero básicamente sigue siendo lo mismo, no hemos dado el salto a los temas de ciencia abierta, por ejemplo, en temas de evaluación abierta. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, hay que entrarle, hay que probarlo, no hay de otra manera, solo no, no se va a construir y creo que tiene que haber voluntad política, tanto a nivel estatal como en las propias instituciones para llegar a hacer esto. Y estoy muy de acuerdo con esto que ya se ha dicho y con esto cierro, sobre desuniformar las trayectorias. Totalmente de acuerdo, creo que eso sería en honor a la justicia. Y eso sería también un poco para cerrar, poner los pies sobre la tierra. Creo que en muchos países y en muchas instituciones intentar, intentamos subirnos al tren de los índices bibliométricos en las evaluaciones y en la producción, cuando ya en muchos países iban de regreso, reconociendo, inclusive en países desarrollados, que esto le había hecho mucho daño a la ciencia en los diferentes países. Y entonces, en este momento estaban algunas instituciones tratando de montarse en eso. Creo que realmente necesitamos poner los pies sobre la tierra. Me parece muy interesante el encuentro de América Latina y de los diálogos sur-sur, pero también de los diálogos norte-sur, para decir hay que tener, o sea, no, no tenemos por qué querernos parecer a esos otros modelos que tienen contextos muy distintos a los contextos nuestros. Y bueno, ahí se necesita honestidad académica, honestidad eh, intelectual y valentía. Honestidad valiente, creo que se hizo la combinación. <risa> Extrañamente me subió, me subió esa combinación, quienes son mexicanos saben a lo que me refiero. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, mu muchísimas gracias Marisol, con esta honestidad valiente, ¿no? que nos ayuda a repensar con los pies en, en la tierra, creo que quedaron planteados varios nudos problemáticos, varios desafíos en el campo de la ciencia abierta e inclusiva. Eh, tenemos unos minutos más, así que, dado que es un foro, abrimos intercambios, comentarios, preguntas. No sé cómo podemos un minuto, así como estamos transmitiendo en vivo tiene que gracias mi pregunta va dirigida a don Adrián eh, cuando él expuso al principio habló de criterios de evaluación objetivos para documentos de acceso abierto, eh, yo quiero preguntarle a qué se refiere, porque hay criterios de evaluación de documentos para todos y por qué de acceso abierto usted hace la diferencia. Vamos a juntar varias preguntas y, y después abrimos la ronda. En este último tema se habló de la apropiación social del conocimiento y me parece que está muy claro que ahí en ese aspecto la narrativa tiene mucho que decir. Me gustaría saber si tienes algunas historias que pudiéramos conocer de manera breve para ir entendiendo esta parte que estás ligando dentro de tu presentación. Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Me gustaría escuchar eh, su perspectiva respecto a lo siguiente. ¿Cómo, eh, ¿cómo incentivamos el que haya una educación eh, multidisciplinaria en el siguiente sentido? Eh, yo provengo de ciencia dura y hasta hace poco tiempo que empecé a ganar entendimiento en la metodología de las ciencias sociales, pues veo que nada que ver desde la propia forma o metodología, eh, que, que a mi parecer pues nos ayuda a comprender las problemáticas sociales, pero en mi experiencia puede ser que no sea el caso general. Desde las ciencias duras no se tiene esa perspectiva, esas herramientas. Gracias. Ah, bueno, el mío, lo mío es solamente comentario. Ah, la asociación con los ODS, con los Objetivos del Milenio, eh, me da la sensación más o menos cuando hago mis charlas sobre ciencia abierta, que es, al final eh, algunos investigadores eh, me preguntan, me, me, me dicen, mira, todo eso me parece muy lindo pero no es aplicable, o sea, cuando pienso en los ODS, me parecen propuestas fantásticas, pero la verdad es que, que es que logramos efectivamente uh, alcanzar con los objetivos del milenio eh, y asociarlo con la ciencia abierta, o sea, yo, yo creo que la ciencia abierta es vital principalmente para nosotros del sur, y me, eh, quería felicitarle, eh, quería felicitarle a Judith que eh, necesitamos concretar las cosas. Entonces, presentar estrategias me pareció algo maravilloso para abrir discusiones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eduardo Contreras. Me gustaría preguntarles si, si consideran que que ¿Será posible llevar la evaluación suma, eh, formativa en lugar de la sumativa hasta la maquila de la investigación? Porque muchas veces la evaluación formativa que se utiliza en escenarios escolares de educación básica, pues es muy bonita, ¿no? es muy buena. Sin embargo, no me da la cabeza para pensar ahorita eh, con ese pensamiento lineal que de repente tenemos en la maquila de la investigación. Si se pudiera llevar a, a, hasta estas esferas la la evaluación formativa, ¿no? un ejemplo de ello es la evaluación de portafolio. Bueno, entonces vamos a darle la, la palabra a todos los panelistas. Bueno, no, ah, sí, sí. Tenía una pregunta más. Ah, pero no entiendo, ¿tú estás levantando la mano? Sí, sí, la voy a dar ahora, le voy a, dar a, a todos Le voy a dar la palabra. Entonces, bien, no entiendo, sí. Bueno, estaba diciendo que le voy a... Okay, bueno como parte de los comentarios, pues sí. O sea, yo creo que lo, un algo muy importante en este panel es el hablar, por supuesto, de la evaluación, porque de eso me parece que no hay duda, hay que evaluar, porque bueno, en algunos sectores uh -huh. se dice que no hay que evaluar, inclusive en México está discutiendo uh -huh. si hay que evaluar no o no a los pequeñitos de primaria, secundaria, bachillerato, jovencitos, etcétera. Entonces, una discusión importante, que yo quisiera señalar mi posición es, por supuesto, hay que evaluar, hay que revisar, tanto a nivel institucional como a nivel individual, hay que ver cómo se ha desarrollado la institución, se ha cumplido con, con los compromisos que debe tener una institución y también una persona, un, ya sea un niño, una niña o un joven o un, o un profesor, una profesora, etcétera. Y comparto las ideas que aquí se han expuesto, bueno, nosotros trabajamos una parte, sobre todo institucional, me gustó mucho la, la, la ponencia de, de Judith, ¿verdad? estoy de acuerdo casi en todo, eh, pero pero también creo, particularmente porque mencionaste algo sobre el, el, el prejuicio del sur, hacia el sur, ¿verdad? Y, por, y comparto la idea de que hay una discriminación, de que hay… Eh, problemáticas de, en las, en hacia el sur, en las revistas internacionales, en las revistas más prestigiosas, y también pienso, estoy completamente de acuerdo con la discriminación, pero también quiero recordar que en muchos de nuestros países del sur no hay apoyo a la ciencia, por lo menos no el suficiente, y también hay que ser autocríticos, porque si no tenemos, por ejemplo, los grandes laboratorios que se requieren para hacer las vacunas, yo les puedo decir, hay porque digo, yo, yo, yo soy del área de biología, pero, pero mi trabajo es humanístico, pues soy filósofa, historiadora de la ciencia, pero sí conozco bastante sobre, la, sobre esta, estas formas de, de producción científica en, en la biología, en la medicina, etcétera, y pues sí requieren de grandes recursos, no es que no, se, no, no se, también se requieren grandes recursos para las ciencias sociales y las humanidades, pero es distinto naturalmente los grandes equipos que se requieren, los telescopios, los microscopios, las sustancias, etcétera, de las ciencias naturales, pues son muy costosos y no se producen en general en los países del sur. Y cuando vemos los laboratorios que tenemos o que se necesitan para trabajar con virus, son de una alta especialización, obviamente, de un nivel de seguridad que se llama BSL3 y que no tenemos en muchos de los países si queremos publicar un artículo donde estamos hablando de un virus y no lo hicimos en un laboratorio de esos, no nos lo van a publicar. Quiero también, por eso señalo, hacer la autocrítica de nuestros gobiernos, de nuestros países que en muchísimos años no han podido, no han querido eh, o no han tenido ni siquiera la concepción de la importancia del desarrollo de las ciencias sociales, las ciencias experimentales exactas y de las humanidades. No habido y también eso hay que reconocerlo y hay que defenderlo, porque también a veces la discriminación tiene que ver con eso, hay una discriminación, hay racismo, hay clasismo, hay, ¿no? esto perfectamente lo reconocemos, pero también la otra parte, la falta de apoyo al desarrollo del conocimiento en nuestros países del este, sur, en nuestros países particularmente lo que estamos tratando ahora, de América, eh, de, de, de Latinoamérica y el Caribe, eso por un lado. Entonces, también tenemos que exigir que haya apoyo, que haya desarrollo, que haya, que haya esta idea. Esa, otra idea que mencionabas es este punto de que hoy la ciencia tiene que ser directamente útil a la sociedad. Me parece a mí, yo soy trabajo en la UNAM toda mi vida, toda mi historia, pero desde los 16 años estoy aquí estudiando la preparatoria y ya nunca salí, pero ahora estoy, ya dijeron, como secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la ciudad. Entonces, también hablo de mi carácter de funcionaria de gobierno. Bueno, efectivamente, cuando se dice que tiene que ser la sociedad, tenemos que pensar que el conocimiento que se va a aplicar para la resolución de los problemas sociales, científicos, o que tenga que ver con la ciencia, en una ciudad o en un país, es el conocimiento que se ha producido en el mundo, no es que se va a producir en la UNAM o en el Poli o en la UBA o en la Universidad de Uruguay. Sería absurdo pensar que solo lo que vamos a producir nosotros, con todas las limitaciones que he mencionado, va a ser lo que va a dar lugar a resolver grandes problemas como la contaminación, por ejemplo, como la deforestación, como el COVID. Va a salir las soluciones de las universidades nuestras? No, sería muy falso decirlo no este va a salir, y eso para cualquier país, no solo para nosotros del sur, sino para cualquier país, va a, va a resultar de la aplicación del conocimiento global. ¿Por qué se pudo hacer una vacuna en tan poco tiempo? Tú decías cómo toda la comunidad se volcó hacia COVID, la, también la, la experimental y también la de sociales y la filosofía, etc. Pero, ¿quiénes pudieron hacer vacunas? Los países que tenían gran desarrollo en ciencia. ¿Y por qué? Porque en algún momento a Watson y Crick les dieron el premio Nobel por haber entendido cómo era la molécula de DNA. ¿Era útil en ese momento ese conocimiento? Yo lo puedo decir, no, no, no se podía hacer nada. Querían saber los biólogos, las biólogas, los médicos, las médicas, querían saber cómo es la estructura de los genes, cómo es la química de los genes y lograron el gran el gran descubrimiento de la estructura del DNA o del ADN, como le quieran llamar. Entonces, si hubieran pensado la, en ese momento en, en, en los laboratorios de Inglaterra, los laboratorios de Estados Unidos, que tenían que ser útiles a la sociedad, híjole, no se hubiera hecho. Y puedo poner mil ejemplos porque a eso me dedico, o sea, a estudiar la, las ciencias naturales, cómo se han desarrollado particularmente el caso de la genética, la evolución, etcétera. Entonces, de verdad, se tiene que reflexionar, porque hoy en México se está diciendo eso, tiene que hacerse ciencia y evaluarse ciencia y humanidades, etcétera, que sean útiles a la sociedad. Bueno, compañeros, pero lo útil a la sociedad es el conocimiento que está producido en la humanidad, desde los griegos o antes para acá, no el que se va a producir en este momento. Eh, pero entonces, por eso tan importante la libertad de ciencia, para que la gente decida qué quiere hacer y, por supuesto, la evaluación. Si a mí se me ocurre un proyecto X, lo tienen que evaluar mis pares para que sea algo que tenga sentido, que, me, que si me van a dar recursos que son públicos, tenga sentido lo que voy a hacer, etcétera. Digo, no me quiero extender ya, pero sí quería poner algunos puntos porque hay problemas en nuestras sociedades, en todas. También, me con la compañera, por supuesto, se tiene que hablar el conocimiento, la producción de conocimiento en instituciones públicas y privadas, también. Eh, eh, y bueno, todas esas cosas hay que revisarlas, y por, pero, por supuesto, sí quiero reivindicar, la, la evaluación es fundamental. Yo soy profesora, también, y yo he dado cursos para maestros o para niños y niñas, para jóvenes, y yo no podría saber si de un grupo que tengo de 30 o 50 alumnos y alumnas, todos ya saben lo que yo quería, lo que era mi obligación haberles enseñado, no lo sé si no los evalúo. Y lo mismo una institución, una institución tiene la obligación de que hacer todo el esfuerzo para que estudiantes de licenciatura, de bachillerato de primaria, terminen sus estudios. Y sí se oye eficientista decir que tienen que lograr que haya, que el mayor número termine en una carrera o termine en la secundaria. Pues sí, pero tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, sí me parece que es fundamental también evaluar a las instituciones. Gracias. Entonces, cedo eh, la palabra a, a los panelistas para que eh, hagan lo que acabo de decir. Bueno, a ver, a mí me gustó mucho una cosa que estaba en la última slide de la, de la presentación, que si no me equivoco, traté de anotarlo, decía algo así como que ustedes estaban convencidos de la buena disposición y la auténtica preocupación por el bienestar social de los investigadores e investigadoras. Yo comparto 100%. Esa, esa apreciación, estoy convencido de que hay allí una energía importantísima, punto uno, punto dos, lo que tú acabas de decir. Pedirle a la gente que haga todo yo soy capaz de romper cualquier cosa. Este, la, la idea de que se le pide a todo el mundo que directamente lo que hace tenga impacto social. Eh, a ver, lo que yo quiero decir es esto. Esa solidaridad que se expresa a través de la producción de conocimiento tiene que ser convocada. No se le puede pedir al, a la investigadora que trabaja en física de partículas y que, que invente una manera de ser útil socialmente en una versión muy restringida del concepto. Pero estoy segura de que si se le hace la pregunta adecuada, si se le plantea el problema adecuado, quizás sepa cómo. Y la responsabilidad de la convocatoria a la solidaridad no es de cada persona individualmente, es una responsabilidad institucional. Las universidades latinoamericanas, en la tradición maravillosa de la universidad latinoamericana, tienen una responsabilidad de convocatoria. Cada quien lo hace como puede. Nosotros en nuestra universidad, modestamente, lo hemos intentado. Podemos en algún otro momento contarles la experiencia, pero no importa la experiencia. Lo que importa es que sentimos la responsabilidad de hacerlo. Y no de pedirle a cada quien que lo haga y te doy con un palo porque no lo hiciste. Esa es una, una cuestión. Otra cuestión, el compañero que viene de ciencias y se mueve a las ciencias sociales y se pregunta por qué cuando estudiaba ciencias no le enseñaban esas cosas. Miren, yo no sé cuál es la respuesta, pero yo soy profesora de ciencia, tecnología y sociedad. Y estoy convencida de que enseñar ciencia, tecnología y sociedad en todas y cada una de las opciones universitarias es la mejor manera de construir un lenguaje común que permita diálogos, que permita que cada quien conozca la historia de su disciplina. Yo una vez, cuando estaba exilada en Venezuela, enseñé informática y sociedad para estudiantes de computación. Nunca me voy a olvidar a los muchachos y muchachas que no se levantaban de la silla porque se habían dado cuenta de lo que era históricamente hablando un algoritmo. Esa es una experiencia docente de la que no me voy a olvidar. Eso es una cosa que se puede reconstruir en todas las carreras, no cuesta tanto. Digo, yo creo que por allí es por donde podría venir una respuesta. Ojalá, nosotros en el Uruguay, parece mentira, le enseñamos ciencia, tecnología y sociedad, sobre todo a la gente de ciencias sociales, pero, pero creo que este, también se enseña en la Facultad de Ciencias. Alguna cosita en la Facultad de Ingeniería. Pero ¿ustedes no creen que la gente de Derecho también lo necesita? ¿O la gente de medicina no lo necesita? Digo, yo creo que, no digo a través de Folec, pobre Folec, no le vamos a pedir que haga todo en este mundo, pero si pudiéramos a través de Claxo, sí, sí, porque ciencia, tecnología y sociedad al final de cuentas es un campo de las ciencias sociales, trabajando con exactos naturales e ingenieros que nos ayuden a meterle los contenidos, como diría, problemáticos que tienen sus propios abordajes, en particular en materia ética, yo creo que sería una cosa preciosa que podríamos hacer a nivel latinoamericano. Muy bien, muchas gracias Judith. Perdón, te lo pasé a No te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias. Eh, bueno, había una pregunta sobre la apropiación social del conocimiento y, y, y lo, lo aclaro. Es una propuesta del propio Conacyt acerca de este concepto que a mí me parece de lo más apropiado, y tiene que ver justamente, de alguna manera, toca con la ciencia abierta y con la pertinencia social, y es el hecho de que nuestra producción científica no puede quedar confinada a las revistas especializadas. Hay un conocimiento que es necesario, digamos, difundirlo, comunicarlo, y en ese sentido tener como una cierta labor de pedagogía social, cosas básicas como las vacunas y las no vacunas, los antivacunas o los no vacunas. Bueno, hay un conocimiento científico, que se puede colocar, eso no quiere decir imponer, pero sí que esa no solamente circule en estas revistas que además son sumamente caras para tener acceso, sino que ese conocimiento también… Eh, eh, salga de las paredes de la universidad y llegue a los grupos comprometidos, que haya ese compromiso porque ese conocimiento florezca. Y tiene que ver con todas las áreas, desde eh, astrofísica, pongo el tema, de, desde eso filosofía, evidentemente salud, etc. Entonces, eso me parece que también es una labor que tiene que ver con la pertinencia social, y que sí me parece súper importante, y, y, y sé que se comparte en la mesa, pero quiero poner, no es lo mismo la pertinencia e incidencia social que una visión instrumental de la ciencia, una visión instrumental de nuestra labor científica, no quiere decir que todo lo que tienes que hacer tiene que tener una aplicación al año siguiente, de ninguna manera, y ya lo ha dicho Rosaura con toda claridad, todo, digamos, somos herederos, herederas de una serie de conocimientos que nos han permitido seguir avanzando y entender el mundo, bueno… Eh, se trata de eso, pero eso tiene un valor para la sociedad, no quiere decir un valor utilitario. En ese sentido, justamente lo que queremos alejarnos de esta visión estrictamente instrumental y mercantilista, no tendría que ver con la ciencia social. Y que, quería poner también un ejemplo al compañero que hablaba del tema de pasar de, o de combinar, articular ciencias básicas, naturales, matemáticas, con las ciencias sociales o las humanidades. Eh, justamente ese es el gran llamado desde hace años de la UNESCO y que ahorita estamos tratando de empujar con mucha fuerza la inter, pero sobre todo la transdisciplina, y es esto, salir de las paredes de la universidad, salir de las burbujas de nuestro conocimiento. Y bueno, decía un, un jesuita que me parece un gran filósofo, se trata de suturar las heridas del conocimiento, y para suturar esas heridas y esas fracturas del conocimiento es necesario justamente el diálogo entre las disciplinas, entre los saberes académicos y los saberes que están fuera de la academia, y reconocer que fuera de la academia también los hay, y cómo podemos hacer esas suturas y esas articulaciones. Evidentemente para eso, y en ese sentido también Rodolfo García, Rolando García lo decía con toda claridad, hay que ser un experto en las propias disciplinas para poder entrar a un diálogo fecundo, porque no se trata de improvisar y decir cualquier cosa. Entonces, es muy importante, me parece, la formación sólida en estas disciplinas y al mismo tiempo empezar a dialogar con otras y hacer las preguntas pertinentes para ir dando luz a nuevos conocimientos y a nuevos acercamientos. Yo creo que ese es la gran, el gran reto en este momento, y me encanta que tú estás en eso, que eres muy joven y seguramente vas a poder avanzar mucho en este camino. Muy bien, Marisol, cerramos con Eran. ¿eh? Gracias. Eh, en relación con la pregunta sobre eh, criterios de evaluación objetiva en la ciencia abierta, bueno, eh, la voy a unir un, un poco con, con la pregunta sobre la evaluación formativa. Eh, ustedes saben, en las últimas décadas el campo eh, interdisciplinario de la evaluación, la evaluación no es una disciplina, es un campo inter y transdisciplinario que ha avanzado enormidades y que, y que justamente esta evaluación formativa de hecho se da ya en la ciencia. ¿Cómo se da? Por los grupos de pares evaluadores. Normalmente se envía un, un documento, para que sea evaluado. Y gracias a ese tipo de evaluación que se da, a veces se mejoran los artículos de una forma extraordinaria. Eso es evaluación formativa. ¿Por qué objetiva? ¿Por qué objetiva? No quiere decir que sea cuantitativa. La objetividad, y, y, y lo comentamos, eh, nosotros nos vamos sobre una evaluación mixta. Cuantitativa y cualitativa. Claro, Uruguay, por ejemplo, en este caso ya escuchamos, se bue, quitan todo el aspecto cuantitativo. El problema es que en otros países les piden también para realizar estudios de posgrado que vayan con un cierto número. Entonces, aquí hay que trabajar homogéneamente, pero eso es extraordinariamente difícil difícil, Pero aquí lo que yo quisiera comentar es que la, a la evaluación le hemos quitado lo, lo más importante o por lo cual la evaluación se realiza. Se realiza para la mejora, el perfeccionamiento de lo que se está realizando, de forma sistemática. Y eso es lo que hemos perdido en muchos países. Nos vamos solamente a, a evaluar y a calificar, a veces pensamos que calificación es lo mismo que evaluación y no es así. ¿sí? Entonces, tenemos que desarrollar criterios, un sistema de evaluación mixto, cuanti y cualitativo, ¿sí? pero que, que, sea, que sea de gran utilidad. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de, de, nacionales de investigadores? Ellos perfectamente pueden clasificar, eh, a lo mejor no estamos de acuerdo en la forma en cómo lo clasifican, pero es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero, ¿qué pasa con la docencia, por ejemplo? No sabemos quién es un buen docente, porque no hemos desarrollado indicadores indicadores que pudieran identificar un buen docente. Lo mismo, lo mismo, es que pasa para evaluar, para evaluar las trayectorias de las y los investigadores. No hemos desarrollado aquellos indicadores objetivos que no cuanti, que no cuanti, objetivos que puedan evaluar no nada más el aspecto del índice de impacto que es eh, cuantitativo y que no se hizo, como ya bien se dijo, para evaluar la calidad de la investigación. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por concluido el panel. Un aplauso para todos los panelistas. Y les invitamos a continuar en el foro.